Vivimos en una matriz de puntos, la cual se encuentra en la primera dimensión. Esta matriz de puntos se une punto con punto y genera una matriz de líneas que se encuentra en la segunda dimensión. En esta segunda dimensión es donde están los parásitos. Luego aparece la tercer matrix que está hecha de triángulos. Ok, tenemos la primera hecha de puntos, la segunda hecha de líneas, la tercera hecha de triángulos, que es donde estamos nosotros. Nosotros estamos hechas en una matrix triangular. Bien. Me olvidé lo que te iba a decir. Bien, ah, me acordé. Ok. Ok. Eso por un lado. Ahora nosotros tenemos un equipo de ondas escalares que genera una potencia. ¿Ok? Nosotros damos un cero, prendemos el equipo de ondas escalares y esto trabaja ahí. Nosotros tenemos que sintonizar la chispa o ponerle un choque para lograr... ...equilibrar esto y que quede así. Cuando esto queda así... ...hemos encontrado el punto cero de la energía. Mientras que esto esté así, le falta... ...si esto está así, es que tiene mucho... ...y acá es el punto cero de la energía. Bueno, los antiguos... ...aprendieron a generar orgón... Y con eso aprendieron a tener su primer pulso. Con ese pulso, de manera pasiva, ellos lograban armar circuitos resonantes de punto cero. Que abrían portales los días del equinoccio. Sabemos nosotros que la energía del invierno es así. Y... Que cuando llega el verano, o mejor dicho, el día del equinoccio, la energía se pone de punto cero. Luego viene el verano y vuelve a repetir el mismo proceso. Bien, el día de punto cero es el día que con energía orgón se pueden abrir portales. Y es por eso que los antiguos podían abrir portales. Bien, con esto quiero decirte que todos los equipos de ondas escalares que se han hecho hasta el momento pueden lograr el punto cero. Es una cuestión de encontrar el punto Q bajando la potencia para que los valores se encuentren de una manera equilibrada y nuestro equipo de ondas escalares trabaje de manera simétrica. Y otra, bueno, es los choques... Por un lado, eh, la bobina está de 7 vueltas de calibre grueso, que va en la rama negativa del flyback luego del banco de condensadores y antes de llegar al otro banco de condensadores que rompe el muro, ahí también se puede estabilizar el equipo para que quede resonante armónico, que es... Eh, la resonancia de punto cero. Bueno, me vuelvo a la terapia. Gracias por tu tiempo. Nos vemos en el próximo video.